Eh, ya tengo la sensación de, de, de, haber, de haber entregado todo lo que traía conmigo Pero quiero, quiero contarles de la experiencia de este libro eh, porque, porque me parece importante Zulema dijo que, que después de cada libro mío no, no, Se pregunta después de esto qué más puede decir Y, y yo lo que he intentado O, o me he salido, he fluido hacia ahí eh, a lo largo de todo este maravilloso año y medio largo en que nos embarcamos en la aventura de los libros lo que lo que he intentado decir cada vez más adentro más adentro en mi propia alma y en mi modo de entender desde mi propia alma las almas de quienes me rodean y eso que llamamos el alma de todos el alma colectiva del mundo eh, y, y todas esas cosas intermedias porque las almas, eh, que es un modo de llamarle a, a las conciencias, eh, empiezan en lo más grande y luego, luego van a conjuntos cada vez más pequeños. Hay una suerte de conciencia colectiva de la humanidad. que Ahí entran muy pocas cosas, como el instinto de supervivencia, digamos. Eh, y así. Eh, pero luego... Vienen la conciencia de una nación. Vayan y pregúntenle ahora a los franceses y a los argentinos si tienen una conciencia nacional que los agrupa a todos. Y, y así se llega a las, las conciencias colectivas de las familias y, y antes de los pueblos. Y, y por fin, entonces, uno se enfrenta al espejo en el que está completamente solo. Y yo me hice esa pregunta que mencionaba Zulema en diciembre pasado, hace un año. Esa eh, Biel fue, fue el libro de, de toda la teoría interna, de todo mi camino en términos teóricos, a lo largo de muchísimos años. Las preguntas y respuestas fueron un, un divertimento que creo que nos debía a todos. Fue un tocar muchos temas desde muchos ángulos distintos, aprobando una plataforma que invita a hacer eso. Y después de eso... Ocurrió que estábamos, después de dos años, de, después de casi dos años, de, del inicio de una pandemia de miedo que nos tocó a todos en todo el mundo, eh, y, y en vidas muy raras, y con un discurso planetario acerca de la salud del cuerpo, completamente exacerbado. Y a mí todo eso, digo, todos vivimos... Nadie de nosotros sabía cómo reaccionar cuando todo eso empezó. Entonces al principio personalmente estudié en profundidad eh, luego, y hablé de eso y luego pedí tomar distancia y por fin me di cuenta que la trampa de la que teníamos que salvarnos era el estar ocupados en eso y que a lo que había que prestar atención era que mientras estábamos todos obsesionados con temas de la salud del cuerpo caramba, la depresión, eh, la, la pérdida del norte, el no saber quiénes somos, eh, las almas estaban enfermando por doquier, los espíritus estaban enfermando por doquier, y, y muy poca gente o, o, o muy pocas mentes estaban ocupadas en eso. Y, y yo sentí que me era urgente, yo sentí que el dolor que yo mismo experimentaba en el alma, por el modo en que todo eso se proyecta en los círculos concéntricos de cada quien, incluido en los míos, eh, los cambios del ánimo, los cambios en, en, en, en las sensaciones de miedo, de pánico, eh, todo eso a mí me llamó a, a trabajar sobre mí mismo al respecto. Eh, meses antes había hecho un curso, había dictado un curso en la escuela de cabalá de Mario Sabán, eh, que estuvo basado en las cinco figuras, las cinco figuras, papá por favor, cerrá el micrófono. <ríe> eh, había dictado un curso de cuatro o cinco encuentros basado en las cinco figuras paradigmáticas de Adán Noah, Noé, Abraham, Moshe, Moisés y la figura del Mashiach, que de alguna manera encarna, le da forma a toda la esperanza humana. Y por eso no hay tradición en la cual no haya, no haya una inflexión, a veces no hay una figura humana que la produce, pero en general la hay. Que no haya una inflexión que diga, a partir de acá se terminó el mal sueño y llegamos a la redención. Y me di cuenta que la Kabbalah, otra vez más, podía acudir en mi auxilio para entender la evolución, la evolución de, de la conexión entre el hombre y su alma, a través de estos cinco paradigmas. De modo que cuando me senté a trabajar en Sanar el Alma, que más o menos fue al mismo tiempo que, que por las mismas razones decidimos crear el proyecto del de Templo de Pasos, que, que con ayuda de yema ahora que estamos presentando por fin y distribuyendo Sanar el Alma, va a tomar nuevas luces y formas y bríos, eh, empecé a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por esa búsqueda de, de crear comunidad, de dar apoyo, de, y de escribir un texto en el cual podamos encontrarnos. Un texto que está basado en Torah y en Kabbalah, eh, que trae también, o se refiere, a conocimientos de muchas otras cadenas del conocimiento, eh, yo siempre leo y estudio cuando me siento a escribir, pero en Sanar el alma eh, batí mis récords personales por lejos, eh, leí entre 10 y 20 libros eh, funcionales a Sanar el alma, mientras escribía Sanar el alma, y atendía un sinfín de, de, de estudios y conferencias de, de rabinos y de profesores universitarios, y bendita internet y bendito YouTube, que todo el conocimiento del hombre está ahora al alcance de nuestras manos. Y por eso vais a encontrar en Sanar el alma, ahora no me acuerdo exacto el número de notas al pie, pero pasan las 200, eh, porque busqué que todo estuviera contextualizado y todo estuviera respaldado, y todo tuviera fuente, y que haya una distinción entre todas las fuentes que traigo, y lo que digo yo a continuación de esas fuentes. Eh, el, el plan del libro, que, que, que inició del mismo modo que el plan del curso que había dictado, establece tres escaleras, tres escaleras de cinco peldaños cada una. En esas tres escaleras, en ese triángulo, de alguna manera, o en ese lazo hecho de tres cuerdas, que como dice el libro de los proverbios, un lazo hecho de tres cuerdas trenzadas no se romperá nunca, hallamos... Tres perfiles, tres, tres ángulos, tres puntos de vista de lo mismo. Porque a la postre siempre hablamos de lo mismo. Esta vez lo hicimos utilizando las escaleras de cinco pasos, como en los libros previos lo hicimos utilizando escaleras de siete pasos. Y en paralelo a los cinco personajes paradigmáticos que nos da la Torá, entonces pusimos lo que nos enseña la Kabbalah acerca de las cinco capas, los, los cinco niveles de profundidad al modo de una cebolla, que tiene el alma humana, desde afuera hacia adentro. El nefesh, que está en completo contacto con nuestra vida física y material, y la alienta. El ruaj, el espíritu, en lugar de los sentimientos. La neshama que está conectada con la neshima, que es la respiración. El alma, que, que es esa alma que, dice Bereshit, dice el Génesis, que Hashem insufló en las narinas del hombre, eh, y, y de ahí que, que su propio nombre y su sustancia esté directamente asociada con la respiración, la hayá, la vitalidad esencial que da vida a la vida, y por fin la yejidad, la única, el estado de conciencia en que de pronto despertamos a ser parte de una unidad y de una unicidad, parte que no se distingue sino es por esas características específicas de nuestra conciencia que nos llevan a ser este pedacito del puzzle y no este otro, pero a la postre, siendo como usamos en muchas ocasiones la metáfora preciosa de Bernardo Kastrup, siendo como el remolino que está en el medio del río, que tiene conciencia de ser el río, y tiene conciencia de estar adoptando en tanto el río la forma singular del remolino. De modo que empecé a trabajarlo de esa manera. Estudié... ¿Qué es lo que Adán o qué es lo que yo cuando soy Adán? Cuando caigo al mundo material con la pura experiencia de mi alma del mundo espiritual que no cabe en esta existencia. Y entonces tengo que llegar a la materia y aprender a tener ganas de vivir y aprender a buscarme la vida y empezar desde absoluto cero con lo que hay. Y, y todos alguna vez si nos lo planteamos frente al espejo, estuvimos en algún lugar así. Y, y después Noah. Noah. Noah se encuentra ante una debacle. Noah se encuentra con un mundo que da una pena horrible. Y, y piensen, metáfora de cuántas cosas en la vida personal de cada quien y en la vida del mundo, en el momento este. Y, imaginad a alguien caminando por, por Jacob o por Kiev hoy día y habiéndola conocido en su esplendor. Eh, hoy mismo eh, sentir que de las ruinas de un mundo que hubo y que ya no hay hay que hacer algo nuevo y ese algo nuevo tiene que ser distinto que lo que había porque, porque si lo que había se destruyó lo que venga ahora, lo que voy a hacer a partir de ahora, no tiene que, que destruirse o tiene que ser mucho más difícil de destruir a ver me encantaría, y, y, y, y puse mucha atención a lo largo del libro en eso, pero ahora que lo estamos hablando, me encantaría pensar que estoy diciendo las palabras apropiadas para que tú, y tú, y tú, ahora acá conmigo, y, y tú también que lo estás viendo ahora en, en un momento diferido en YouTube, te des cuenta de que eso, eso pasa en la vida personal de cada quien, todos en algún punto o en alguna faceta, somos Adán. Y todos en algún punto, en alguna faceta, somos Noa. Gracias a Dios no somos solamente Adán y Noa. Todos muchas veces en la vida tenemos la oportunidad de ser Abraham. Eh, es, es muy difícil ser Abraham, porque a diferencia de Noa, que no tiene más remedio, Noah se, Nadie le pregunta qué opina antes de tirar bombas sobre lo que había. Y decir, ahora arréglate con esto y con esto tienes que construir algo mejor le viene verticalmente. Abraham no. Abraham, cuando yo soy Abraham, cuando me doy cuenta que está todo mal, es responsabilidad mía y oportunidad mía elegir que, en lo que a mí respecta al menos, sea distinto. Y, y sostenerme en eso. Y eso es pura elección. Abraham el que elige si todos están en una ribera del río, pero están equivocados. El hecho de que ellos sean muchos, el hecho de que ellos sean todos menos uno, no me va a hacer a mí sumarme al error de ellos. Yo estoy en la ribera correcta del río. Y, y estoy al menos en la ribera correcta para mí del río. Y yo asumo la responsabilidad por mi elección. E incluso si resulta que me equivoco, pues voy a asumir la responsabilidad personal por mi error. Y voy a hacerte sumar por mi error. Pero no tengo, no tengo permiso de delegar ni mi libertad ni mi responsabilidad en nada ni nadie más. Para eso vine a este mundo. Para llegar al ejercicio máximo que en tanto hombre, con las limitaciones de hombre, tengo capacidad de libertad. Es libertad en términos absolutos. Bueno, eh, eso es Dios. Es una de las formas de decirlo. Eh, y eso implica una responsabilidad inmensa, porque a lo largo de todo mi camino, cuando soy Adán, cuando soy Noah, cuando soy, cuando soy Abraham, y después cuando voy a ser Moshe y cuando voy a pretender ser Mashiach, lo que yo estoy haciendo en realidad todo el tiempo, es encontrando en el relato de la Torah y en el análisis que hace de él la Kabbalah, y, y luego desde la psicología y hasta desde dentro de la mitología griega y de alguna otra más, de las que traje ejemplos en el libro y la latina, desde todos lados lo que voy a intentar es identificar a qué se parece Dios, a qué me refiero cuando digo Dios, dónde puedo encontrarme con Dios. En este libro creo que no cité eh, a, a Ana de, del precioso libro Señor Dios soy Ana de Finn, Sí lo cité en esa bien. Ana, la niña de cinco años, que vive en, en un mundo cristiano protestante, y, y no, se encuentra, no se encuentra cómoda en la iglesia, porque en la iglesia tratan de decirle, en la parroquia, en cómo se llame, tratan de decirle, ahí está Dios, eso es Dios. Y ella cuando se pregunta, ¿dónde está Dios? La respuesta que conoce es, en el medio de mí. Y ella despertó desde esa integridad de ella, esa integridad en la que se inaugura Noaj y la lleva a su máxima expresión Abraham, también por cuenta propia. Ana, esta niña de cinco años, no, no necesita mucho. Ella siente, ella tiene conciencia de Dios en medio de sí. Y cuando llego a Moshe, El capítulo, el pórtico de Moshe, en el libro, es por lejos el que más me costó. Porque cuando uno llega a Moshe, uno se encuentra con la máxima desolación posible. Moshe, Noach no podía elegir. Solo tiene el mérito de haber actuado correctamente en su medida a partir de lo que se le instruyó. Y antes de eso tiene el mérito de haber merecido salvarse y ser la raíz de una nueva humanidad. Abraham elige. Moshe parece que todo le viniera dictaminado desde un principio. Tiene algunas elecciones que hacer en su vida. Pero, pero son muy pequeñas. Porque cuando tú te propones, ni siquiera... Cuando ha sido dictaminado que tú seas Moshe, y acá de vuelta, ha sido dictaminado que tú seas Moshe, si tú eres el Moshe externo a ti del que habla la Torah. Pero Moshe en ti, ese Moshe del que habla la Torah, cuando, cuando se revela en ti, también es algo volitivo, también es algo que haces por elección. Lo que vas a hacer es proyectar toda la metáfora de la perifesía de Moshe, y asumirla para ti. Y eso, y eso requiere un nivel de resiliencia increíble y, y un nivel de soportar la desolación tremendo. Y eso lo analizamos, lo analizamos en profundidad y, y no sé hasta qué punto se transparentó en el libro, pero mientras lo escribía yo lo estaba escribiendo con dolor. Imagínate ser Moshe, ese hombre que desde que tiene tres meses de nacido, tiene dos identidades increíblemente extremas y opuestas. Él es hebreo, y no solo hebreo, hebreo de la tribu de Leví. Y al mismo tiempo, él es príncipe de la realeza egipcia. Y, y hay un momento cuando Moshe ya es adulto, estrictamente, si atendemos al a cómo lo estudia el Midrash, cuando Moshe tiene 40 años, hay un momento en que Moshe sale a ver cómo están sus hermanos. Y en ese momento que la Torah dice, Moshe sale a ver cómo están sus hermanos, caramba, es un momento de un suspenso increíble. Yo hasta ese momento no tengo cómo saber a ciencia cierta ¿A quién elige Moshe, en su corazón, llamar sus hermanos? Y tiene que elegir, porque unos son esclavos de los otros. Digo, unos están sometidos a una esclavitud muy cruel por parte de los otros. Y eventualmente estos son tus hermanos, y eventualmente estos también son tus hermanos. Y por favor, si, si piensas por un instante en lo que acabo de decir, seguramente también te vas a acordar de más de una etapa o de más de un momento en tu propia vida, o en más de un momento de la vida de alguien que te rodea, o de la sociedad en que vives, o de la sociedad en la que has vivido. Pero muchas veces pasa eso. Es más, muchas veces en el circo político de las, como si fuera democracias occidentales, muchas veces te, te presentan la elección de tu vida de esa manera. Y Moshe tiene que elegir y entonces... Ah, Moshe elige. Hay un egipcio malvado azotando a un hebreo y Moshe hace lo único que se puede hacer en una situación así. Él salió a ver cómo está el shalom de sus hermanos y mata y entierra al egipcio. Y en ese momento Moshe se define. Pero sigue habiendo un problema y es más desolador todavía. Él hizo justicia para sus hermanos hebreos. Y a partir de ahora es un fugitivo de la justicia de Faraón, de su abuelo adoptivo. Pero los hebreos tampoco lo quieren entre ellos. Los hebreos ven en él un egipcio. Y por eso cuando a su salida siguiente ve un hebreo pegándole a otro hebreo y le dice, no seas malvado, ¿por qué le pegas a tu hermano? El otro lo mira y le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio, y ahí ya se entera que de ambos lados él ahora no es querido y tiene que huir. No voy a seguir contando toda la peripecia, pero ahora imagínate de vuelta esta, esta peripecia como te la conté ahora, adentro de uno mismo. Cuando a veces te juegas a una idea... Y esa idea te repele. Te juegas a una persona o a un equipo en desmedro de otro y te dejan solo. ¿Quién no ha vivido algo así alguna vez? Y es el momento en que tienes que, tienes que revelar grandeza. Porque lo único razonable y sensato que puedes hacer es revelar grandeza. Y en todo caso, bueno. Salir a buscar tu nuevo rumbo, que obviamente no estaba ni aquí ni aquí, pero revelar grandeza para no caer linchado o pisoteado por el error de aquellos en quienes confiabas o lo que sea por el estilo. Moshe, y tiene que hacer acopio de grandeza, porque caramba, hay un capítulo del libro que se llama algo así como ¿Qué incluye la preparación de alguien para ser Moshe? Y en toda la historia que tenemos de Moshe, antes de que es a los 80 años, el Moshe que saca al pueblo de Israel de Mitzrayim, y todavía lo guía 40 años por el desierto y todo lo demás, la preparación que pasa, caramba, ni que la legión extranjera, ni que para ser espía del Mossad, Moshe pasa, ni para ser Messi, ya que estamos ahora que está de moda, Mollé pasa un entrenamiento impresionante, pasa por vicisitudes del cuerpo y del alma de todo tipo, y en cada una de ellas es como si fuera un proceso de hacerte adulto súper acelerado. Eh, yo pasé hace cinco años los 50, eh, no, tuve, no tuve crisis de los 40, porque justo a los 40 fui padre de nuevo, y eso me llenó de felicidad juvenil, pero desde los 50 vengo entendiendo, claro, eso, eso es desesperante porque le debe pasar a cada generación cuando llega a los 50 años, desde los 50 uno viene entendiendo que hay tantas cosas, aquello de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, que hay tantas cosas que no importa cuánto estudies y cuánto te muevas y, y cuánto pienses, no las vas a entender antes del tiempo en que te toca poder empezar a enlentecer tu pensamiento, a ir más adentro, a dejar de apetecer luces por todos lados. Cuando se empieza a tranquilizar tu alma y a empezar a digerir algo que solo los años te dan en este mundo, entonces entiendes cosas y te das cuenta que no se las vas a poder legar a nadie, <risa> que va, va a tener que llegar a ellas cada quien a su tiempo y a su forma. Y entonces entiendes otra cosa que es difícil de entender antes de los 50, que es completamente vano e irrelevante tener razón en algo. Y, y yo creo que Moshe entiende eso, y por eso logra anularse por completo ante Hashem, y ser solamente un conducto de la verdad. Y, y entonces se indigna y se ofende terriblemente, cuando alguien pone en duda que él sea solamente un conducto de la verdad. Porque tener razón yo en algo no es importante. Lo que es importante es cómo crezco yo, cómo me adentro más sacando una tras otra las capas de la cebolla para llegar de verdad al very, very fondo del alma. Y en todo caso, si... Si sí, caramba, siento la admiración que siento por la figura de Mouché, Entonces, en todo caso, y sigue sin ser, tener razón. Tengo que buscar cómo, cómo subo al monte Sinai y bajo una Torá, que mi gente pueda entender. Y no solo que mi gente pueda entender, que, que primero me toque a mí, en mi corazón, en mi alma me hable a mí acerca de mi vida, y entonces yo sea capaz, por empatía, por resonancia, de transmitirla en lenguaje comprensible y que toca el corazón a aquellos que me rodean. Y después de la figura de Moshe, que ya parecía lo más apocalíptico que uno podía pedir, pero no lo es, porque la figura de Moshe, cuando Moshe se va de este mundo, cuando Moshe se va de este mundo, de un modo como ningún otro mortal se fue nunca. Porque no es que Moshe muere, así está escrito en Devarim en el Deuteronomio, sino que Hashem le dice, sube allí y muere. O sea, le ordena morir, como... Acción positiva, como acción que uno hace. Como si te digo, come y tú comes, camina y tú caminas, muere y tú mueres. Así es básicamente el modo en que Moshe muere. Ayer le dice, sube ahí y muere. Y cuando Moshe muere, y, y en eso ahondamos en el libro, porque hay algo desgarrador para Moshe y para los que lo rodean, pero hay una lección dulcísima en eso. Cuando Moshe muere, no nos deja en la libertad, no nos deja en el shalom, no nos deja ni siquiera en la tierra prometida. Todo el relato desde Semote, el éxodo, hasta el final de Devarim de Euteronomio, donde muere Moshe, nos deja al final de un camino que va de salir de la esclavitud hasta estar preparados para asumir nosotros mismos, por elección, responsable nuestra propia libertad. Moshe no me puede meter adentro de la tierra de Israel, conquistarla por mí, construirme el templo y ser el Mashiach. Entonces, ¿Qué hice yo? ¿De qué manera eso es mío? Moshe me trae hasta las puertas de donde yo tengo que empezar a actuar de verdad por mí mismo, yo, adulto, que ya viví lo que se vivió en el desierto, ya recibí la Torah, ya vi que hay Hashem y hacia dónde se dirige todo. Bueno, a partir de Moshe, yo tengo que empezar a caminar hacia la revelación de Mashiach. Y ahí estamos desde hace 3.700 y pico de años. O, ahí estamos, cada uno de nosotros, en cada generación y generación, haciendo todo este camino que, de alguna manera, es otro modo de ver, el camino que vivimos buscando descripciones que los iluminen mejor, o que los traduzcan a más partes de nosotros mismos, porque también es el camino en Siete Pasos de Sabiel, y por supuesto que también es el camino del ticún de las siete Spirot, como lo vimos en las siete señales de tráfico, en las siete mitzvot de los hijos de noah y en las siete maravillas divinas, y en los siete sueños de Bereshit, y en las siete mujeres profetas. Cada vez lo enriquecemos. Yo, yo creo, no, no, quiero, no, no quiero ser pedante en lo que voy a decir, porque tampoco estoy seguro que sea cierto, pero yo supongo que, que si lees cada uno de, de estos libros, y los primeros son mucho más cortos, es una ventaja. Si lees cada uno de estos libros, vas, vas a encontrar un dibujo del puzzle abarcativo, y hay cosas que se entienden mejor, vistas desde los sueños, y hay cosas que se van a entender mejor, vistas desde las mujeres profetas, o desde las mitzvot universales. Y a la postre creo que todo eso se va a reunir, sobre todo en el Pórtico de Mashiach, que completa, casi completa, porque después del pórtico de macías en Sanar el alma hay un prólogo, que no es un prólogo al libro, es un prólogo personal, a la vida después del libro, a la vida después de este libro, a la vida desde este libro. Y, y, y no pretendo con ello ser pedante, es, es mi prólogo, a mi vida, tal como lo puedo compartir tras el año entero dedicado a vivir y escribir el libro. Cuando cuando me enfrenté al pórtico de Masías, me ocurrió que me quedé desnudo en relación a los cuatro paradigmas anteriores, porque aunque no me dediqué a elaborar en base a una cronología los cuatro personajes anteriores, tenemos una buena descripción, una tipificación de ellos. Eh, conocemos de ellos características, están muy bien descritos los arquetipos, a través de una narrativa bastante minuciosa. Y sin embargo, cuando llegamos al Mesías, no tenemos nada de eso. Tenemos profecías, varias. Tenemos mucha Kabbalah y mucha exégesis talmúdica, tenemos la posibilidad de tener un único magía en la figura de un descendiente de David. Y entonces entendemos que ese magía es la maljuta, es el reinado, es el magías que va a reinar. Que cuando yo revelo al magías en mí, imaginaos, si ya en Moshe tengo... Tengo una clara revelación de la Torah en mí. Obro, obro bien intuitivamente, porque tengo conciencia natural de Torah. La expresión preciosa que, que, que nos reveló hace tanto tiempo mi, mi, mi rabbi maestro, Rob rabbi Ginsburg. Eh, Robitzhank Ginsburg. Tengo conciencia natural de Torah. Y entonces, cuando revelo a Mashiach en mí, la primera revelación es entronizar esa Torah, entronizar todo, toda la elaboración que hice, que hice en mi alma a lo largo de todo este, este camino, poner a, a todo eso a, a gobernar sobre mi vida y sobre lo que mi vida incide en la vida de mi mundo. Pero entonces de vuelta volvemos a las exégesis y a la Kabbalah. Hay también un Mesías descendiente de Yosef, aparte del Mesías descendiente de David, que quiere decir de la tribu de Judá, de Judá. Hay uno descendiente de Yosef, que es el que desciende de la tribu de Efraín, hijo de Yosef. Y entonces tengo que entender otro aspecto del revelar Mashiach en mí. Y hay incluso, si atendemos al, al Ramá de Pano, un gran cabalista italiano, el Ramá de Pano nos habla del Mashiach, descendiente de la tribu de Dan. Y caramba, cuando yo recién empecé a, a, a diseñar Sanar el alma, inmediatamente puse un título de un capítulo en el Pórtico de Mashiach, en el que iba a hablar de estas tres formas de Mashiach. Y sobre el final del libro borré ese título y me di cuenta que no iba a escribir ese capítulo. Igual si alguien quiere, si alguien quiere conocer acerca de eso, hace unos 10 años, con mi amigo Rabariel Don, en Barcelona hicimos, y invitados por nuestra amiga Rosana Lara y su esposo Emiliano, hicimos un seminario basado en la idea de estos tres magías, es una serie de conferencias que están en YouTube, y seguramente las voy a integrar a la playlist de videos relacionados con este libro, así que la van a poder encontrar allí seguramente en estos próximos días. Y no incluí eso en sanar el alma. No lo incluí porque me di cuenta que no hacía el caso. Era mucho más importante llegar al punto en el que de verdad, después de los cuatro primeros paradigmas, la personalidad de Mashiach, se la voy a dar yo, se la vas a dar tú, hay una chispa en ti que está después de que elaboramos y refinamos y pulimos, todo lo que pulimos en nuestro modo de entendernos y de entender nuestro mundo. Todo lo que pulimos en nuestra capacidad de conectarnos con nuestra propia alma y de ese modo conectarnos con Dios. Y conectarnos a la postre, lo que decíamos hace un rato, con, con las cualidades de Dios. Que es el modo de revelar a Dios en mí. Hay un punto cuando llego a Magia, que es donde tengo que darle a eso, mi propia impronta, aquello en lo que yo soy, único e irrepetible, aquello que ayer me espera solo de mí. Y entonces, ahí vino la revelación. Ahí pasó algo precioso, lo van a encontrar en el relato en el libro también, adentro del Pórtico de Masía. Ahí me di cuenta que a lo largo del libro hablé varias veces de la plegaria, de distintas maneras. Pero en magia la plegaria es otra cosa. Es, es, casi, es casi una forma de vida la plegaria. Y ahí me di cuenta de otra cosa. Y es que la raíz de todo es la esperanza. En hebreo, la tikva. Y que en la tikva que nace de lo profundo del alma cuando yo hago todo este camino de tikkun de mí mismo, de autoenmienda, para revelar desde mí, gracias a la Torá que recibo, una conciencia recta de mí mismo, de, del mundo, de mi mundo, de mi Dios. Cuando yo hago todo eso, de verdad, lo que revelo en mí de Mashiach es solo yo. Eso me va a conectar específicamente con lo que cada quien que despierta a esta conciencia revela de sí de Mashiach. Capaz que alguien que logra Completar todo este camino para revelar a Mashiach en sí va a componer en el, en el sumum de su creación y de su éxtasis, de su tikkun. Va a componer una melodía, como esas que componían grandes tzadikim, como el Baal Tov, como el Malim de Mesritsch, y que las hemos usado muchas veces para que nos lleven hasta lo que ellos estaban sintiendo en el momento de componerlas y ese va a ser el máximo que va a ser la realización completa de, de la chispa de Mashiach en ese alguien y alguien lo va a lograr en una pintura y alguien en un libro y alguien lo va a lograr en cosas que le dice a la gente que entra al bar en el que él toma café de 10 a 12 de la mañana todos los días y, y alguien lo va a lograr con el trabajo que va a hacer usando los arquetipos del Tarot Hasidí para ayudar a alguien más a verse a sí mismo. Y a la postre lo que va a ocurrir, caramba, y no lo tenía planificado, pero lo deseaba, y el discurso me llevó solo para aquí. Porque lo, lo que va a ocurrir, si seguimos todo este camino, si con ayuda de acción me fue dado explicarlo lo suficientemente bien y lo suficientemente libre, como para que cada quien se pueda encontrar en él, lo que va a ocurrir es que cada quien, a su modo, va a hacer el camino con, con sus propios referentes y con sus propios contextos culturales y con sus propias circunstancias de vida. Y va a revelar Mashiach en sí de un modo distinto. Y todos esos Mashiach en sí, con ayuda de Hashem, vamos a hacer como, como los conjurados, ese, ese poema maravilloso que le dio título al último libro de Borges, Los conjurados, donde, donde Borges habla de una conjura universal por la razón, y entonces todo quien despierta a la razón verdadera se descubre parte de la conjura, se descubre parte de lo que he pedido y he querido llamar el Templo de Pasos, ese templo que se constituye, se hace, se inventa, de los pasos de todos los que caminamos hacia él. Y la verdad me parece, no sabía qué era lo que les iba a decir cuando empecé hace 45 minutos, sabía que, sabía que quería llegar a esto, porque los libros, los libros, los libros son para respaldar nuestro propio crecimiento. Los libros son para que tengamos referentes de texto ordenado a los que recurrir cuando nos miramos en el espejo y precisamos hacer orden. Y a partir de los libros somos nosotros. En el mundo de la acción en que estamos, en esta vuelta que nos tocó en esta montaña rusa tan extraña, para sacar de nosotros algo que es único por completo, una expresión, una representación que es única en toda la historia del cosmos, de cómo a nosotros nos tocó representar divinidad, el Tselem y el Dmut, la semblanza divina y la apariencia de lo divino, de lo que no voy a hablar ahora, hablé muchísimo en el libro, es ese conectarnos, y el sabernos que yo que estoy aquí, y, y, y tú en México, y tú en Montevideo, y, y tú acaso en Alaska o en Islandia, y no importa, caminamos juntos hacia el mismo lugar. Y lo estamos haciendo, y cuanto más somos, y cuanto más seguimos adelante y nos apoyamos entre nosotros, y nos encontramos, y, y nos reflejamos y resonamos unos con otros, más somos magia. Más somos artífices de y de redención. Y, y quiero terminar, porque es imprescindible, con una referencia obligada al momento histórico que nos toca, que, que va a ser muy corta, porque no es el momento de eso, de verdad. Pero estamos en un momento tan maravilloso y tan incomparable en la historia entera de la humanidad, en la cual hay muchas fuerzas encontrándose unas con otras. Lo que pasa a nivel superficial del mundo no debería ocuparnos demasiado porque tenemos muy poca capacidad de saber qué de las noticias es verdad y qué no, qué está escrito por una inteligencia artificial y qué está cambiado en edición digital de video. De eso no sabemos nada. Sí sabemos de cómo se mueven los espíritus, de cómo lo vivimos, de cómo lo vive nuestro derredor. Y sí sabemos de cosas que se nos ponen a disposición de nosotros mismos. Eh, sí sabemos de cosas que están ocurriendo y que las podemos ver, y de las que podemos participar. Cosas que están cambiando por completo el modo de entender las sociedades, las naciones, la economía, el dinero, el trabajo, la libertad, todo. Y no sabemos hacia dónde en el gran colectivo van a ir las cosas. Pero sí sabemos que, como siempre ocurrió, que, que como cuando empezó Internet, que como cuando empezó YouTube, que como cuando apareció Facebook por primera vez, o MySpace por primera vez antes de Facebook, o High Five si alguien se acuerda, y es tan anciano como yo, eh, cada vez que aparece algo así, ese algo así no tiene un valor ético-moral en sí mismo. Ese algo que aparece es una herramienta, y nosotros le vamos a brindar el valor ético-moral porque Facebook está lleno de basura, pero nosotros hacemos Torah en Facebook. Y en YouTube también hay muchísima basura, pero nosotros y muchísima otra gente hacemos cosas valiosas en YouTube. No me quiero arrogar ninguna exclusividad, lo nuestro es muy en chiquito lo que hacemos online. Eh, el clic, el recipiente, la herramienta está dada en nuestras manos para aprovecharla. Y en días en que... Las redes sociales empiezan a cambiar y, y, se, y pasan cosas nuevas, con el Twitter, el Mastodon, el declive de, del viejo concepto de las redes sociales, la inteligencia artificial que hace cosas increíbles y que, y, que, y que nos permite desarrollar conocimiento que si lo usamos para lo sagrado nunca tuvimos herramientas así en nuestras manos, y blockchain como herramienta de libertad, ya no solo para el uso de dinero, para tantas cosas, para tantas cosas. Cuando venimos desde la Torá, y por eso trato de escribir, y ahora sí voy a terminar Por eso trato de escribir libros que no sean grandilocuentes, y no traigan explicaciones muy mágicas acerca de los nombres sagrados que se puede usar para hacer esto o aquello, sino que... Cambie en el modo como lo vivo en mi corazón. Porque si lo hago desde ahí, caramba, cada uno de nosotros va a ser un foco de luz utilizando las que le toque a él, de todas las herramientas nuevas, y usándolas como esas herramientas nuevas, como foco de difusión de lo sagrado. Y, y eso pasa a todo nivel, digo. Yo sigo en TikTok a una, es un ejemplo precioso, a, a una... Chica, un estudiante de cerca de 30 años o algo así, estadounidense, que estudia el programa de Dafa Yomi, de una hoja de Gemara del Talmud todos los días. Es un programa en el cual muchísima gente en todo el mundo estudia todos los días la misma hoja del Talmud de Gemara y completan el Talmud entero de siete años y medio. Ella estudia todos los días la hoja de Gemara y hace un video en TikTok de 7 8 minutos, explicando de un modo maravilloso y brillante, y en TikTok, está trayendo a los sabios que se sentaban en el Sanedrín, a TikTok, y da ejemplos de la vida cotidiana, de las cosas que se pelean así, ahí, con una gracia maravillosa y está lleno de cosas así. Tenemos que tomar por las astas todas estas herramientas preciosas y con ayuda de Hashem, esto es una más que invitación un año más tarde este, y en otras condiciones. Tenemos que reunirnos en el Templo de Pasos y en los círculos exteriores al Templo de Pasos, en la tertulia del patio, en el patio, etc. En todas esas instancias tenemos que reunirnos para usar herramientas y hacer bien. Último párrafo. Cuando empecé hace un año a escribir este libro yo estaba tristísimo. Tenía... Tenía muchas razones para estar alegre, tenía muchas razones de felicidad. Tengo tengo Baruch Hashem cada día, tengo salud, estoy mentalmente claro. Tengo a mis queridos padres también con buena salud y mentalmente claros acá conmigo y somos compañeros de aventuras. Mis dos hijos mayores formaron unas familias maravillosas y... Tengo mis primeros cinco nietos, que son unas de chamot, maravillosas, que me llenan de bendición todos los días. No me faltaban, y siguen sin faltarme, algunas penas desgarradoras también. Y yo hace un año todavía no sabía qué hacer con ellas. Llevaba, llevaba dos años, esto fue muy paralelo al corona, llevaba dos años con muchas penas, elaborándolas, y por eso, buena parte de ese trabajo personal es lo que hice en los libros previos. Pero yo hace un año estaba fundamentalmente muy triste, y estaba buscando qué hacer con eso. Te deseo a ti, que me estás escuchando ahora, y también en cualquier hora, y que con la ayuda de Hashem vas a leer este libro, que este libro te ayude a lo que me ayudó a mí. Yo completé la escritura de este libro hace muy pocos días y esa misma noche, sentado acá en, en mi camarote del barco pirata, conversé con mi amigo Rabariel Don, que hoy día vive siete pisos abajo mío, y estábamos sentados aquí tomando una cerveza, y le dije, tengo algo muy curioso me doy cuenta que aprendí a hacer algo con el conflicto entre lo que me sabe a trágico y no quiere darme permiso de ser feliz. Y todas las razones que tengo para estar radiante, no solo de gratitud, sino radiante de bendición alrededor mío, maravillado del milagro cotidiano. Y entonces me di cuenta, cuando escribí el prólogo, el prólogo que está al principio del libro, no el capítulo final que se llama prólogo, cuando, creo que cuando escribí el principio me di cuenta que también hacia esas cosas que duelen muy muy profundo, esas ausencias que no pueden no estar extremadamente presentes todo el tiempo en la conciencia, también para eso, escribir Sanar el alma, fue un acto de amor. Y ese acto de amor me liberó. Y liberó un enorme manantial de alegría de dentro de mí. Te lo deseo también a ti. A cada ti que me esté escuchando y me vaya a escuchar decir esto.